el número ganador es el 6950. Continuamos con suertudo, El único juego que te paga hasta 30.000 veces lo ha posado sobre el animal. Vamos con el sorteo número 217 del 10 de mayo de 2023. Autorizado por la Lotería de Medellín. El animal ganador es... El perro. Repito, el número ganador es el 6950 del animal perro. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos mañana en nuestros próximos sorteos. Feliz noche.